Este lunes un hombre de 41 años de edad identificado como Franklin Rodríguez falleció por los golpes recibidos tras caer de un segundo nivel del edificio donde laboraba como electricista en la comunidad de La Gina, del municipio de Pimentel. El padre del hoy occiso dice no tener detalles de lo sucedido. Un periodista esta mañana no lo da un Yo pregunté en la puerta y lo que me dieron es que directamente no me puedo decir respeto malo que ellos tienen que saber lo que le pertenece. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.